19 Frases espirituales que debes conocer La felicidad no se puede poseer, ganar o consumir. La felicidad es la experiencia espiritual de vivir cada minuto con amor, gracia y gratitud. El que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el mundo. El milagro no es volar en el cielo o andar en el agua, sino andar en el suelo. La amistad siempre ha pertenecido al centro de mi viaje espiritual. La conciencia espiritual se desarrolla cuando eres flexible, espontáneo, desapegada y amable con los demás. La vida te da un montón de tiempo para hacer lo que quieras si te quedas en el momento presente. Al igual que una vela no se puede quemar sin fuego, los hombres no pueden vivir sin una vida espiritual. Fluye con cualquier cosa que ocurra y deja tu mente libre, acepta lo que estés haciendo. La felicidad depende de lo que puedes dar, no de lo que puedes conseguir. Cuando el ojo místico espiritual se abre, su ojo físico se cierra, no ve nada más que Dios. El que conoce a los demás es sabio, el que se conoce a sí mismo está iluminado. La agitación del cuerpo y de la mente engendra malestar y acelera el envejecimiento, el descanso profundo del cuerpo y la mente revierte la edad biológica. La realización es simplemente dar vida a algo dentro de nosotros mismos. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz, practica la compasión. No hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Tienes que crecer desde dentro hacia afuera. Nadie puede enseñarte, nadie puede hacerte espiritual. No hay otro maestro sino a tu propia alma. El amor y la espiritualidad son una conexión inseparable. El hombre tiene dos necesidades espirituales, una de ellas es el perdón, la otra es la bondad. El secreto de la libertad humana es actuar bien, sin apego a los resultados.